Hola, ¿qué tal, fotonauta. Bienvenidos a un video más de su canal Foto de Aprendizaje. Hoy estaremos viendo cómo encontrar la luz perfecta cuando estamos trabajando en fotografía en exterior. Vámonos con el intro. Muy bien, varias cositas antes de empezar. Número uno, estoy frente de mi casa y ustedes van a escuchar el ruido de perros, de, de guagua, vendiendo cosas como lo ven ahora. Así que me disculpan por esta parte porque es algo que yo no puedo controlar. También se encuentra disponible lo que es mi curso de fotografía en mi página web gratuito para que aprendan a usar eh, Lightroom como programa para revelado de fotos y también que aprendan algunos conceptos básicos de fotografía por si no saben. Así que el curso está ahí para que lo tomen en cuenta. Ahora sí, vamos con el tutorial. Y bueno, cuando estamos trabajando con fotografía en exterior hay que tomar como referencia la sombra y su dirección que normalmente está en paralelo o opuesta a lo que es donde incide la luz en el sujeto. Vemos que los rayos del sol se encuentran en esta zona y producto a eso la sombra está aquí. También hay que tomar en cuenta que mientras más cerca esté la, la sombra del sujeto y mientras más dura esté, pues la intensidad de la luz del sol estará más fuerte. Por ejemplo, si vemos aquí la sombra, vemos que la sombra se puede ver sin ningún problema. Y vemos lo cerca que está la sombra del sujeto. Esto se debe a que los rayos del sol o la luz del sol aquí está de manera cenital, es decir, que está encima del sujeto. En esta condición, si yo tomo una fotografía, la fotografía va a salir de la siguiente manera. Y bueno, ahí vemos que la fotografía salió con sombras y luces muy fuertes en la cara porque por lo explicado anteriormente los rayos del sol están muy inclinados hacia arriba produciendo así luces duras en el sujeto ya en este caso lo más recomendable es colocar arriba un difusor de luz para que la luz no incida tanto en el sujeto y que se suavice un poquitico la luz ahora veremos cómo tomar a esta misma fotografía Pero ya en un cuadro O en una franja horaria diferente Vamos a ver cómo queda Y bueno, ya son las dos y media De la tarde Aproximadamente Y vemos ahora cómo está la luz del sol Incidiendo en Mauro Vamos a ver ahora cómo se ve la sombra de Mauro En el suelo, Mauro Extiende la mano Ok, miren cómo ahora No, otra mano Miren cómo la sombra está ahora en esta posición y mauro abre la mano miren como la mano se ve dura rígida en la sombra por lo que si yo tomo una fotografía en esta condición de luz que creen la fotografía se va a ver con luces fuertes porque es una relación proporcional si la sombra está dura pues también la luz será dura vamos a ver vimos entonces como todavía la luz Sigue dura entonces, ¿qué se puede hacer ante esta condición de luminosidad? Podemos usar un, un sitio que tenga una sombra cercana al sol. Y bueno, ya solo sería entonces tomar otra fotografía, en lo que sería una franja horaria donde los rayos del sol no estén tan intensos, 6 de la tarde, la llamada hora dorada. Y vamos a ver cómo quedarían las fotos en esa condición de luz. Y bueno, ya finalmente estamos... Cerca de las 6 de la tarde, miren cómo los rayos del sol han bajado exponencialmente al punto de que no podemos verlo en esta zona, eh, tenemos que irnos a otro sitio ahora, pero ya vemos, ya cómo podemos tomar una fotografía eh, con condiciones de luz mucho mejor, vamos a tomarla para que ustedes la vean. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Para que ustedes vean cómo incide eh, o cómo se ve la sombra en estas condiciones de luz, eh, horas doradas, 6 de la tarde, vamos a ir a un sitio donde podamos ver la incidencia del de sol en el sujeto y cómo entonces refleja o emite la sombra. Vamos a subir entonces arriba de la casa, ya que hay, allá que hay sol, ya aquí lo que hay sombra, menos lo hay en todo este entorno. Ya ustedes saben, vamos arriba entonces. Y bueno, aquí estamos ahora en el techo de la casa. Vamos a ver ahora cómo está la sombra de Mauro. Miren la longitud de la sombra. Mauro, sube los brazos. Sube los brazos, el, el otro. Ok, y miren ahora que aparte de que está más grande, porque ya los rayos del sol están inclinados, pues vemos que está más difusa. Actualmente el sol se encuentra en esta zona, mirenlo ahí el sol, ahí está el sol, ahí por ahí, y pues en estas condiciones de luz, pues se recomienda más eh, hacer fotos, ya que los rayos del sol no están tan fuertes, aunque en otras condiciones, pues se recomienda lo siguiente, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos lo que son filtros de densidad neutra. Estos filtros se le colocan encima al lente y pueden reducir hasta dos y tres puntos de luz. Es decir, que en situaciones donde la luz del sol está muy fuerte o exista mucha luz, usted coloca estos filtros y puede conseguir una fotografía mucho mejor. Supongamos esta situación que usted está en un sitio, en una ribera, y que quiere crear el efecto de sensación de movimiento para ello usted sabe que hay que usar velocidades lentas y producto a eso entra mucha luz entonces colocando estos filtros pues podemos conseguir este efecto ya que le resta 2 y 3 puntos dependiendo que qué tan oscuro sea el filtro que usted utilice vamos a hacer una prueba con ellos ahora Si te gustó este video, dale a like, suscríbete y por favor, quédate estudiando en tu casa o oh, por la otra parte, ¿verdad? Papi, pa!